Pues bienvenidos una vez más, somos sus amigos. Elida y Rafael Cavazos. Así es. Bienvenidos todos. Claro Gracias. que sí. Bienvenidos a. Bienvenidos a Rafaelidatv.com. Ajá. Y estamos y dentro estamos de. Estamos en el espacio de Hoy Oramos. Ajá. Hoy eh, Oramos. Hoy tenemos un tema, como ya pudieron haber visto ahí el título los que ya lo vieron, vieron el título, sí ok, Así es. el tema es este el tema de hoy, parte 1 la depresión la depresión ¿quiénes la padecen? Eh, una que otra personita por allí una eh, que otra. sí, son, son pocas las que eh, las que la padecen eh Afortunadamente no son muchas, son las menos, pero son millones y millones y millones de personitas en el mundo. Así pero millones es. y millones y millones y millones y millones de personitas. Estoy seguro que tú así conoces es, a alguien. Así es. Estoy segurísimo, sí, que tú conoces a alguien que está teniendo esa situación de la depresión. Problemas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué sucede? pues eso precisamente, de que es un mal que se ha Es, es generalizado. un mal muy, pues muy contagioso, como un virus. Ah, haz de cuenta, haz de cuenta. <risa> más o menos. Y esto es el parte uno, porque vamos a tomar quizás dos, tres temas más, eh, hablando de ello. Así es. Porque vamos a tratar, por ejemplo, el, los casos cuando hay enfermedades crónicas, cuando sí. hay enfermos cuando ha fallecido personas cuando o sea, ha habido divorcios en, en, en la vida este, eh, ¿sí? entonces eso sí, no es, lo vamos a tocar ahorita vamos no, a estar tocando otras no, partes pero es, es lo que viene Así es. es lo que viene y dentro de la depresión así es ahí podemos ver esas imágenes exacto Normalmente es como están las personas. Están tristes, cabizbajas, este, a veces eh, se llora, eh, a veces eh, la persona se, se, se duerme. C cambia, se sí, cambia. Sí, sí, hay, hay, hay muchos cambios, mucha inestabilidad. Así es, mucha Entonces, inestabilidad. Al estar hablando nosotros aquí de la depresión, ¿quiénes la padecen? Wow. Así infinidad es. de personas. Estoy Muchísimas. segurísimo que tú conoces a alguien, tú que estás ya empezando a ver el video. Pero vas a tener que compartirlo, vas a ponerle me gusta y Así es. suscríbete también en, en nuestro canal, que ahí donde lo estás viendo. Y vamos a ver esto. Sí. El, el problema. problema de la depresión. ¿Cuál es el problema? El verdadero problema de la depresión. Vamos a ver unas láminas aquí. Y eh, yo quiero que pongas mucho cuidado y pongas mucha atención. Mucha atención, mucha atención. Veamos algunos aspectos referentes a la depresión. Uh -huh. La depresión se puede, puede convertirse en una enfermedad grave que puede afectar física y mentalmente. Ese es uno de los problemas series, física eh. y mentalmente. Estropea el cuerpo. Eh, estropea el cuerpo. Así es. Pero también la cuestión de la mente. La mente. Ajá. La mente, claro. Y puede... Sí, mentalmente. Puede cambiar radicalmente todo nuestro modo de ver, sentir, actuar. Y de pensar en las cosas de nuestra vida. Y ese es el problema, mi amado, mi amada. Por ahí empieza. Cambios. Por ahí empieza el gran problema. Rotundos. Entonces. Así es. A veces nos sentimos o se sienten. verdad, gracias a nosotros no, pero cuánta sí, gente no, hay. No. Miren, ustedes nos lo dicen aquí atrás de los correos. Muchísimos, Tal vez tú no, ¿verdad? Porque no, ni siquiera no, nos has escrito. Problemas. Pero los que nos han escrito, hasta quieren quitarse sí. la vida. Nos Nada dicen. más para que tengas una, una ligera idea sí. de lo que hay de cambios. Por eso hablamos que se puede convertir en una enfermedad uh -huh. grave que puede afectar físicamente y mentalmente y que puede cambiar uh -huh. radicalmente toda su manera de ver, sentir y actuar y, actuar. y de pensar. Uh -huh. En las uh -huh. cosas de nuestra vida Sí, así es Ok, vamos a la siguiente lámina La depresión puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia eh, Amigos, trabajo, de la escuela o, o, o del proyecto de la vida que se podría tener uh -huh. Puede además causar ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y llevar a la falta de interés o placer en realizar sus propias actividades. E ese es el problema. Cuando viene la depresión. Sí. Por eso cuando ponemos nosotros estas imágenes aquí. ¿Qué puede hacer una persona en una actitud así? Con una depresiva, acción así. Depresiva. Con un sentido sí, sí. así. Pues no, no, no puede estar pensando en cosas buenas y positivas. No, porque trae, o sea. Anda sobrecargado. Ah, sí, sí, anda sobrecargado. Entonces, anda sobrecargado. yo espero que tú no estés pasando por esa situación. espero Pero si conoces conmigo. a alguien, compártele este video, ¿eh? Comparte. Y los que van a seguir, más todo lo que te veamos en, en, eh, ahí en la internet. Muy importante, muy eh. importante. Entonces, de, decíamos que la depresión puede provocar deseos de, de alejarse El, hasta de la propia familia. De la familia, familia sí. ¿Verdad? Entonces, mira esa otra lámina Otros síntomas comunes pueden ser Como algunas mañanas sentir mucho desánimo Y un fuerte deseo de no querer levantarse de la cama Para realizar sus, sus tareas cotidianas Exacto, entonces incluso ni ganas de ir, le dan dice a bañar nada lo echaste, lo, ah, como, como decimos sos un regadazo. verdad sí. que caiga el agua de eh, una ducha o una no sé persona fresca este no no no no hay humor uh -huh. sí no no y sí, si no, se no se tienen va. que salir o, o si no salen porque andan sí. con la cabeza no sé dónde entonces uh -huh. Este es, es un gran problema Un gran problema Que lo puede enfermar Entonces eh, A veces también eh, pasa por, esto Por las noches el no poder conciliar el sueño uh -huh. eh, El no levantarse eh, O sea El levantarse mucho antes del amanecer El preocuparse Por su cónyuge Los hijos eh, Por sus padres y hermanos Por su trabajo O de alguien de la familia y Ajá. el no poder lograr eh, conseguir uno para sí mismo O bien, el no poder concentrarse en lo que está haciendo e Ese es el otro problema, ¿verdad? Cuando la persona ya no se está concentrando en lo que está haciendo No hay una concentración Puede estar su mente en todas partes menos donde debe de estar Exacto, exacto Así Pues es una depresión Piensa en todo... Eh, la mamá, en el papá, en el esposo, en la esposa, en el hijo En esto y el otro Bueno, hasta de sí. quien no debe de acordarse se acuerda Sí, sí este, realmente así es e hemos... Y se pierde el equilibrio mental Sí, sí se pierde, se uh -huh. pierde así Entonces, es. mi amado mi amada Por eso estamos hablando de esto Porque estamos hablando de grandes realidades mundiales grandes realidades Mundiales, ¿eh? Imagínate es. esas personas que eh, Por su religión Se ponen bombas, se ponen eh, se, eh, se, se autodestruyen ellos y, y, y, a, y, y a mucha gente Por lo, lo que ha pasado últimamente o Porque sea, estamos, mentalmente estamos, Andan desubicados Y quienes los manejan Están más desubicados Estamos viendo cosas tremendas Entonces, mi amado, mi amada Tremendas a veces la misma depresión nos hace actuar de esa manera. Sí, sí, sí. Que porque van a estar con Dios y hasta le van a tener muchas mujeres, porque es parte sí, de, de la doctrina sí, sí. De, que, que habla de esto. Entonces, eh, cuidado. Hay muchos espíritus cuidado, de, cuidado. de confusión. Porque están así descontrolados. Es. Sí, hay un descontrol, ya no, quieren, ya no quieren vivir, ya, ya, o sea, oyen voces y que mátate no sirves para nada y, eh, cosas de esas. Cosas feas horribles. Y hemos pasado por la experiencia uh -huh. de atender personas que han tenido ese problema. Oh, sí. Miren nomás así un caso así rápido. Estábamos en una estación de, de radio por allá en la frontera de aquí de Texas, este, de la lado de México, y en esa ocasión me recuerdo aquella chica que estaba en la universidad uh -huh. que se iba a matar. Uh -huh. Ya tenía todo preparado, todo fríamente que el tenía, se iba a matar a ¿no? iba a matar a su criatura. Y andaba a embarazar? Y andaba embarazada Y la casa de enseguida Era la de su mamá y ahí estaba su niña Sí Pero ella no pensaba que al explotar su casa Iba a afectar también Iba a afectar ¿no? también a los vecinos Sí, sí, exacto Pues estaba pensando nada más en ella En ella Quitarse ella la vida y... ¿Por qué? Porque el diablo le decía Que para qué sí. quería ese muchacho que no servía para nada Era un niño y que para qué servía así. Si Quítate la su, vida su, más Sus niños eran de padres diferentes. Y el que venía era de un padre diferente. Mm. Y qué para qué servía así. Tremendo, tremendo. Mire, eso ya ha pasado hace unos años. Años. Pero acabo de recibir correos. Obviamente, no vamos a decir de quién ni de dónde. Claro pero que han sentido la necesidad, o el deseo uh -huh. no la necesidad, sino el deseo de quitarse la vida por la situación por la que estaban pasando precisamente en ese instante en ese instante o sea, esto es real, esto es de ahorita de ayer, de antier que, que recibí sus correos nos hicieron pensar tremendamente sin, sin saber que al hacer eso, o sea, no termina allí no, <risa> no, no. ese es, no saben lo que el es, es la puta es... de la lanza que, que va a hacer daño a los que deja es un es un pecado tremendo Ok además de lo que acabas de comentar sí el día del juicio el día del juicio sí fatal para esa persona sí porque nadie así. tiene derecho de quitar la vida a nadie, a nadie. Ni mucho menos de, así solo exacto ¿verdad? Entonces que andan matando gente no tienen derecho de hacerlo no claro que no claro por que ningún no. motivo ni, ni por cuestiones por religiosas nada. ni por malas costumbres o por ninguna razón por ninguna por, por ninguna, ninguna por razón, ninguna así es entonces mi amado mi amada tremendo tremendo no, no no todo no. eso es provocado en parte y en gran parte por la depresión y por el desconocimiento de la palabra de Dios Desconocimiento de la palabra de Dios Así es Porque cuando tú tienes por el conocimiento es, de Dios Es mucho más difícil y mucho más complicado Que esto pueda suceder Es tan importante en nuestras vidas Así es Entonces Esta pregunta ¿Es esto lo que está pasando contigo? O... ¿Es, ¿Es esto lo que está pasando contigo? Uh -huh. Tú que estás viendo por primera vez, o por segundo, por tercero, o cuarta, quinta no sé. Uh -huh. ¿Esto le está sucediendo a alguien que tú conoces? De Seguro que conoces a alguien que está pasando una situación así similar. ¿Sabías que estas personas podrían estar pasando por una depresión en sus vidas? Nada más, mírales. Por eso decimos ahí, allí, ¿verdad? Uh -huh. Que en una de las ramas anteriores. Sí. Que... Los mismos amigos, los familiares pueden decir ¡Hey! ¿qué, qué, ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Pongamos cuidado Pongamos cuidado Porque esto puede ser Una manera de poder detectar Claro Lo que está pasando Lo que está pasando Así Entonces La solución de la depresión La solución siempre, afortunadamente y gracias a Dios, tenemos la solución a ese tipo de problemas, así es, amén, amén y nos vamos a la siguiente lámina así es deseamos compartir contigo una extraordinaria fórmula para salir adelante en Jeremías 29, 11 al 13 nos dice así porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin Que esperáis Entonces me invocaréis Y vendréis Lloraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis de todo Vuestro corazón Voy a tratar de parafrasearlo un poquito Para ponerlo en un claro, lenguaje Más, uh, más moderno actual. Dice en la escritura en, en Jeremías, o Dios dice a través Dios de su dice, palabra. También. Porque yo sé que los pensamientos que yo tengo, dice, dice Dios, acerca de ustedes, Ajá. pensamientos solamente que son de paz y no de mal. Uh -huh. Para que puedan dar lo que están esperando. Entonces, pero me invocas. Ajá. Y vas a ver y vas a oír Me vas a ir a mí Y yo los voy a oír a ustedes Amén. Pero me vas a buscar Y me vas Amén. a hallar Porque me buscas de, de todo, todo corazón. corazón Entonces Amén, así es Parafraseando un poco este pasaje Cuando tú me buscas Me vas a hallar Esa es, es. es una, una, una, una O sea, les decíamos ahorita que el desconocimiento de Dios Yo sé que muchos La Dicen, yo Dios. creo en Dios Si crees en Dios Verdaderamente, honestamente Y sinceramente Tienes que creer en su palabra Amén. Y si no te apoyas Para que Dios te hable a través de ella Entonces tú eres religioso O religiosa nada más y perdón que te lo diga de esa manera uh -huh. Pero tengo que hablarte con honestidad Y con sinceridad en este momento ¿Sabes por qué? Porque hay muchos problemas En, en nuestra sociedad el día de hoy A nivel mundial uh -huh. Es increíble Lo que está sucediendo alrededor del mundo Así es Alrededor del mundo No si se están quedando Un mundial. solo país Sin que haya problemas Así hay es. hambres, hay muertes, hay destrucción. Y todo eso trae esa situación que hace que las personas entren en depresión. Exacto, así es. Es por eso que esto es mundial: adulterios, ubicaciones, inmundicias y drogas Muchis y alcoholismo. Eh, en fin, cosas. Cientos y cientos de cosas. Así Entonces, es. si tú no te apegas a la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú decirme que crees mucho en Dios Pero no hablas con Dios A través de la palabra o con la palabra? No, no, no. O Dios nos está hablando a través de no la nos palabra está Hablando, Así es Si tú nunca abres este libro ¿Cómo entras en relación con Dios? Exactamente, así es Porque es muy fácil Tremendo. Y, y me, me han dicho Cientos y cientos de personas Que creen mucho en Dios pero el, no me hablan de la palabra. El diablo también cree y tiembla. Sí, <risa> la escritura enseña eso y dicen que el diablo sí. también cree en él. Pero él tiembla. Y tú nomás pides. Bueno, no estoy hablando de ti en lo personal. Estoy hablando no, no, no. de lo que acontece <coughs> en las personas que nos escriben. Tú o sea, ni me escribes. Sí, claro. No basta con solamente pedir la oración. Que con gusto la hacemos Recibimos un correo Inmediatamente lo primero que hacemos es Ponernos en las manos sí. de Dios Y estamos orando Y ponemos las peticiones Tienen que conocer la verdad Estamos en el templo Y le decimos Señor Todas las correos que hemos recibido Todas las en peticiones preciosas señor, manos, ponemos Se está. las ponemos en sus preciosas manos Entonces así es. Pero tú también Tienes que hacer la parte tuya y más vale que empieces ya si es que no lo estás haciendo. Si ya lo haces, pues te felicito. Claro, claro. Te felicitamos, sí, claro que sí. sí. Pero si no lo estás haciendo, hey, este libro es La voz de Dios. Sí, y, y, y es que son cosas muy personales, claro, ¿no? muy personales claro. que uno mismo tiene que buscar, tiene que pedir, tiene que, que este, leer la palabra y, y tener esos momentos de comunión con Dios. Y, y, decirle, señor, ¿en qué te estamos fallando? Eh, exacto. Eh, o sea. Porque ¿quién falla? Ahora, no sé si Dios me escucha. Dios siempre ha escuchado, criatura sí. de Dios. Dios siempre, siempre escucha. siempre. Lo que pasa es que no sabemos hablar con él. Así es. ¿Por qué? Porque desconocemos de la palabra de Dios. Sí. Podemos hacer hacer sí. religión. Exacto. Y eso te hace pensar que, que, que crees en Dios. Pero, hey, pero ¿qué, qué, qué, qué está pasando? Entonces, sí, sí, sí, te tengo que tener cuidado. Mira, ese ejemplo lo he puesto muchas veces. Yo aquí tengo en mi mano un, un vasito con agua. Cuando me pides tú la oración, pensando que tú me pides la oración, mucha gente lo pide. Miles de, de correos hemos recibido, miles, miles. Me piden la, la, la oración. Pero si tú... Vamos a poner que tú, tú, tú que estás viendo ahorita. Tú que, que, que te ayudamos a orar. Perfecto. Yo voy a poner la oración como este vaso con agua. Uh -huh. Yo oro y es como yo tomar el agua. Qué refrescante uh -huh. es. Porque yo me tomé el agua. Pero tú... Oraste, tú clamases tú empe, uh -huh. empezaste a glorificar el nombre del Señor, tú le honraste, uh -huh. tú le glorificaste, tienes pues, esa relación, porque empieza por la palabra. Empieza por la palabra. Nos estamos explicando así es. Queremos ser bien honestos, queremos ser bien sinceros, y a muchos de ustedes no les va a gustar, yo estoy segurísimo, pero eso... Pues o sea <risa> mi, mi modo No es que no que decir La verdad se tiene que decir Te tengo que decir Porque te amamos Te queremos y queremos lo, lo mejor para ti ¿Sí? Entonces, sí Definitivamente así es Esto es bien importante Ahora yo quiero que tú veas esto uh -huh. La Biblia que es la palabra de Dios nos da la gran respuesta a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 no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice el Señor. Ok, entonces fíjate, la Biblia es la palabra de Dios y es nos da la respuesta a todas las necesidades. Ahí me equivoqué tantito, ¿eh? a sí. todas las necesidades. Sí. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, uh -huh. Él les va a enseñar todas sí, las es. cosas. Él. Él. El Espíritu, el, Espíritu Santo. Santo. el Espíritu Santo. Y por eso dice, y la paz os dejo. O sea, es, lo está diciendo Jesús. Así es. Y, y mi paz, yo se las doy. Pero yo no la doy como la del mundo. Como la del mundo, así es. Vos diciendo, que no se turbe tu corazón. Uh -huh. Para que no te vengan los pensamientos equivocados. Exacto. Entonces, ahí es, es Dios el que está hablando. Por eso te digo que te necesitas enseñar a leer. Amén. Te necesitas enseñarle Para que esas promesas también sean tuyas Para que Dios a través del poder de, del Espíritu Santo Te dé la enseñanza Que tú Amén. también necesitas Independientemente de todo lo que nosotros podamos compartir contigo aquí A través de los videos uh -huh. Esto no es sí. más que una simple ayuda Es un, una pequeña ayuda Porque hay mucho, hay mucho que enseñar Pero cuando tú tomas la autoridad de parte de Dios, a, a través del poder del Espíritu Santo, es. Por, conforme a la palabra, wow conforme a la palabra, amén. no te imaginas a cuánta gente tú vas a poder también ayudar, amén, ese es el propósito cómo nos encantaría que la gente eh, tome esto verdaderamente en serio con todo su anhelo, con todo su corazón y poder crecer espiritualmente en la palabra en la oración y, y que todos los que tienen ahí a su alrededor puedan compartir eso, es esto es algo maravilloso Exacto. Mira ¿sabes por qué les digo todo esto? O les decimos esto Porque tenemos un video Que ya se hizo viral en, en, en, en, en, en la internet Ahí en Youtube Y me dice que lo escuchen Una y otra y otra No lo oigas como un rezo Mejor usa de la viga, Usa la palabra Tenemos más de 465 videos en YouTube Hay vayan gracias. a la página vayan a la página ahí abajito está, está la información vayan así a la es. página entren y ahí tenemos más oraciones y tenemos los videos y en YouTube ahí te, cuando tú te suscribes cada video que nosotros ponemos vas a recibir información así es amén y cuando le decimos que que nos escriban a Gmail uh -huh. porque porque así también cada vez que subimos un, un, un, video, un video, van a recibir información de que estamos subiendo un nuevo video. Así es, amén. Para que no se queden con uno solo, nada uno más. Solo, tienen que estar viendo y viendo porque hay mucha enseñanza. Tenemos bastante información buena, excelente, para la gloria de Dios. Amén. Y para el beneficio tuyo, mi el amado el y Señor. mi amada. Ahora. Así es.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 bien no, dije, sí, no, no, no, es segundo, el segundo video de Crónicas. Crónicas, es Crónicas. 7.14. Sí. Perdonen, pero bueno, son los errores humanos Segunda de Crónicas, 7.14. Si se si humillar en mi pueblo, cuando la vida te está hablando que si tú, tú te humillas, si yo me humillo y, y cualquiera se humilla delante sí. del Altísimo, dice, llorar y, y buscar mi rostro. Bien y te convirtieres de tus malos caminos, entonces amén, entonces entonces, dice yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados y voy a sanar todo tu cuerpo toda tu, tu, tu vida, toda, toda tu alma porque cuando dice así y, y te, te sanaré también tu tierra es que nosotros estamos hechos del pueblo de la tierra amén, así es, así es de ahí formó el Señor al primer ser humano amén. y nosotros venimos de esa descendencia Amén, así es. Y Entonces, a donde el Señor va es al corazón. Eh, exacto. Entonces, Él dice que ensayamos a tierra, o sea, uh -huh. en nuestro cuerpo, claro. en todo nuestro ser. Amén. Así es. Pero Dios quiere escuchar tu voz también a la hora de la oración. Sí, sí, porque es personal. No solamente que te apoyemos. Uh -huh, uh -huh. Nos intercedemos por ti, pero tú tienes que hacer también tu oración personal. el anhelo, el anhelo y el deseo. Ahora, ahí en la página. Ahí tenemos un pequeño libro que lo hicimos video, vienen seis, videos ahí, para tratar de ayudarles a enseñarse a orar, si oh, no ah, lo sabes hacer. Así es, amén. De ahí están para ti. No tiene ningún costo. Porque de gracia lo recibimos y de gracia se lo amen, estamos dando amen, a ustedes. Amén, amén, así es. Pero tienes que verlos tienes que ponerle cuidado, tomar tiempo porque muchas las veces no, no toman el tiempo suficiente para ver o sea lo que es del Señor así es, entonces cuando nosotros les decimos así que nos escriban para intercesión uh -huh. es lo que estamos haciendo oramos por intercesión por intercesión, entonces pues tú, tú haces tu oración personal, personal ¿verdad? personal, y escríbenos claro así que si, sí. nos da gusto Danos que nos escriban eh, los datos más completos sí, sí, escríbanos por favor y pónganse también en los círculos de, de, de, de, de ahí gmail, de gmail gmail así es, Hágalo en las dos sí. partes estas, en sí. hoy.oramos hoyora, hoy arroba gmail.com y en rafaelidatv arroba gmail .com, en los dos, póngale Lo que... cuidado a esto y escríbanos y pónganos allí en los círculos para también nosotros ponerlo en los círculos para que podamos tener sí, esa amen. comunicación. Amén, amén, así es. Para que cada video que pongamos, usted también lo pueda recibir. Así es. Pero es sumamente importante, mi amada. Es sumamente importante, mi amada. Muy importante, muy que importante. Que tú hagas la parte que te corresponde. Miren. Así es. Les decimos de la radio, solamente que el internet me falle. Deja de ver música Pero Ahorita tengo aquí en la, en, la, en la tableta La estación de radio Tengo pura música instrumental Escucha tantito Es música instrumental Para que tú puedas Orar, Hola. meditar uh -huh. Caminar eres, A la hora de, de acostarte lo, lo puedes estar escuchando en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora. Ahí está las 24 horas. En ocasiones se zafa de, de, de, de, de, de ir desde de, de, el Internet, porque bueno son cosas normales, naturales, eh, que son situaciones de, de, de las computadoras. Mm -hmm, así es. Pero normalmente siempre está ahí. Ahí estamos, las 24 ahí estamos, horas. Amén. A nivel mundial. Y nos vamos a la oración Amén Yo quiero Que te enseñes también a orar Y que te oramos juntos amén, amén. No repitas nada más por repetir Trata de sentirlo Amén. Que salga de lo profundo de tu corazón Y que esto te sirva nada más como una guía Y trata de ponerlo en práctica no sé que sea un minuto, tus, dos minutos, con tres tus minutos. tus propias palabras. Lo que tú puedas agregarle después. Tu propio sentir. Pero diga así más o menos al Señor palabras como esas. Primeramente pídele perdón <ríe> por las faltas, por los errores. Amén. Y luego empieza a alabar empieza a glorificar su nombre ¿cómo alabarle y glorificarle? darle honra, darle gloria darle alabanza Amén, al también. Señor Dile Señor tú eres grande tú eres fuerte, tú eres poderoso tú eres el eterno tú eres, tú eres, tú eres el, excelso, el tú eres... dios sobre todos los dioses que pudieran existir y que el hombre ha hecho Amén. tú eres sobre todos ellos sobre todas las cosas. tú eres el eterno Amén. tú eres el que da la salvación por eso te alabo, por eso te bendigo, Señor Por eso te honro, por eso te glorifico Amén. Porque no hay Dios como tú No hay Dios, no hay Dios como tú Y tu palabra nos enseña y nos dice, Señor Que para podernos allegar a ti, Señor sí. Necesito a Jesús en mi vida que necesito a Jesús en mi corazón Y por eso te digo, Señor Jesús Ven a mi vida ver a mi corazón Cámbiame, transfórmame Santifica mi vida Para yo ¡Aleluya! tener Esa relación sí, perfecta aleluya. Con el, con el Padre Este es su poder Señor En el nombre de Jesús Y en tu palabra me enseña y me dice Señor Que no me olvide Que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo Amén. El cual tengo en mí. No de parte mía, sino de parte tuya, Señor. Para que me enseñes, para que me capacites, para que me guíes. Señor, Aleluya. Pone en mí. Pone en mí. Díselo, Señor. Pone en mí el deseo, el deseo de leer, leer amén. de enseñarme a orar amén, amén. y de ayudar a otros. Que yo. Me enseñe, Señor, Bien. también a interceder por otros. Sí, aleluya. Con mis propias sí, palabras, señor. señor, las que yo, aunque no sea de muchas palabras, pero no que yo lo pueda hacer, Señor. Y le que calzón. de esa manera yo le honre y le glorifique y le dé alabanza, Señor. Amén, aleluya. Padre, le alabamos, Señor. Glorificamos su santo Le doy gracias por su amor, gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Y le doy gracias, Señor, gracias, porque en este tarde, en sí, esta señor. mañana, en este día, en esta madrugada, Bendita en esta noche, sí, usted me está hablando a través de este video. Glorificado sea su nombre, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre. Por todas sus gracias, bendiciones. Gracias, Señor. Alabamos su nombre, Señor. Gracias por su grande amor, por su gracias, grande señor. misericordia, Señor. Gracias, Gracias, señor. señor. Gracias, Padre. Ahora voy a orar por ti. Vamos a Alleluia, por ti. Sí, vamos a unir mi esposo y yo. Amén. Para orar por ti. Y por todos. Y cada uno. Sí, de los que amén. Nos, nos han amén. Escrito. Así es. Por eso queremos que nos escribas tú también. Porque te quiero tener aquí tu correo. Padre. Sí, mi Cristo. En primer lugar, en Señor, quiero que bendiga a esta personita que está viendo el video. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos. Padre. Cualquiera que son, sea su necesidad, Señor. Sí, Señor. Sí. Bendito su nombre, Padre Santo. Bendígale, Padre Santo. Si requieres madre, sanidad señor, física, aquí sí, sí, te digo, recibe Cristo, la sanidad sí, física. Señor, reciba, si estás teniendo problemas reciba, en tu matrimonio, en el nombre de Jesús, que ha deshecho todo problema, toda separación, todo divorcio, todo pleito, todo celos, toda contienda, y eres Jesús. libre, eres libre, libre de, libre en el de nombre ese de tipo Jesús. de problemas. Sí, Señor. Y declaramos sí, señor. la bendición. Sí, y declaramos, declaramos el amor en ustedes como pareja en como matrimonio. Jesús, en el nombre de Jesús. Ponemos el amor de los hijos sobre Cristo. ustedes. Sí, y de ustedes sí, sobre señor. sus hijos. Si Está los tienen. Sea su nombre, señor. Y si no tienes Santo hijos. Eres, señor. En el nombre de Jesús. Oh, mi Cristo. Que puedas concebir. Todo es posible si puedes creer. Y que tú y tu esposo es se llenen de alegría y de gozo. Porque Dios les permite tener ese hijo que han anhelado y sí, que han bendito deseado. Su nombre, señor. Nada imposible hay para usted, y tú que tienes un problema de cáncer, de diabetes, sí, señor. de úlceras, de artritis, de cualquier otro repenemos, problema de, de salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad. Recibe, recibe la y sanidad Y tú que estás esperando En el la bendición de, las finanzas. de Cristo Jesús A ti te digo Sí lo que es, señor, Recibe vidas, La Padre, bendición del Altísimo Que reciban su bendición Sobre Padre, tus finanzas Reciban Señor la bendición Que el Señor te llene tus bolsillos de, Jesús. Sí, mi de esa bendición Pero también acuérdate sí, De ofrendarle y de diezmarle sí, porque es Porque Señor del plan de Dios. Sí, Señor. Apoya su obra. Así es, Padre. Si no tienes a dónde hacerlo, busca la manera sí, Cristo. de apoyar un Cristo. ministerio como este. Alabado sea su nombre. Sí, tienes tu sí, iglesia, señor. tienes tus pastores, te, tienes tu congregación sí, Cristo. allí. Así sea. Y Padre Santo. Bendígales grandemente, Señor. Quien lo haga, que actúe de esa manera padre. y quien en se preocupe por su Jesús. prójimo. Dele doble bendición. Santo eres, Señor. Para la gloria de su nombre, Señor. En Cristo sí, en Jesús. Cristo Jesús. Aleluya. aleluya. Sí, amén. Aleluya. Amén. amén. Amén. Así es. Amén. Mi amado, mi amada. Sea pendiente al siguiente video. Porque vamos a continuar. Porque queremos que la situación esta de la depresión desaparezca. Quizá solo sea. La bendición en tu vida. Amén. Así es. Y en la vida de aquellos que son tu familia. Amén. Y recuerda, aquí abajito está nuestra información. Así es, amén. Gracias, les agradecemos este tiempo que ustedes han tenido al estar viendo este video y les damos las gracias también por compartirlo. Y denle ahí un me gusta. Y siga compartiendo este video. Porque no se imagina usted. A cuántas personas. Eh, les puede ser de bendición. De ayuda y bendición este video. Así, Así es. es. Así es que. Díganos que, no, que le gusta. suscríbase, Compártalo. Y escríbanos. Escríbanos. Y a, algo muy importante. Que, que, que quiero comunicarles. Si tiene, ahorita decía, si tienes niños, si no tienes O sea, el Señor te puede conceder uh -huh. Pero hay algo bien importante En Proverbio Proverbios 22.6 uh -huh. Dice, instruye al niño En su camino y aun cuando Fuere viejo, no se apartará de él es Hay muchos Es muy importante Para que estos niños sean cubiertos Con el poder del Señor y, y, y no se vayan Por los caminos que no deben de irse Así es, háganlo es Amén. por su propio bien. Amén. Por el bien de su hogar. Por, por el bien, bien de, de, su de su familia hogar. Por el bien de los niños, por el bien de ustedes. Amén. Por el bien Así de la es. sociedad. Por el bien de todos. Es lo mejor que podemos y hacer. los por el camino del Señor. Así es. Les esperamos en el siguiente. En el siguiente video. ¿De acuerdo? ¿Lo Reciban. vas a compartir? ¿De acuerdo? ¿Te vas a suscribir? ¿De acuerdo? Perfecto. Reciban nuestro cariño, un abrazo y bendiciones para todos. Y díganos, que, que siempre nos digan la ciudad, y el bien, país. Es bien importante que nos digan de qué ciudad, de qué país, de, de dónde nos están escribiendo. Es muy importante. Miren, de más de 150 países están viendo los videos. Así es. Quiero saber de, en dónde vives tú. ¿Dónde vives? Pues bendiciones y que el amor del Señor sea sobre sus vidas. Amén, así sea. Bendiciones y que sea derramado, sí copiosamente, Señor derrame sus bendiciones como una tormenta ¿sí? que, Amén. Que, que, que, que venga y te empate y te, te, te, Amén. no es que no te ahogues bendiciones pero que, que, que estés ahí en esa eh, enorme bendición de parte del gente. bendecido de parte de Dios bendiciones hasta la próxima